Dicen que nada es fácil, siento que nada es fácil y Sangre en mi cabeza, y una corona que dice que avance, yo que el mundo dispara mis sueños y siempre me dice que no, me dice que no, nunca ha sido fácil Simplemente le puse el corazón, Guarda fuerte, estrella brillante, tengo un contrincante Y el mundo delante me Silenciando voces, consecuentemente Vengo del lugar donde los sueños mueren Me gané a mí mismo en este juego y duele Solo queda ceniza pero mis pies arden Aprete el gatillo, no soy cobarde Asesiné mis miedos, mis lágrimas corren yo que, mi y una que, dice que amase, eh. el mundo dispara mis sueños y siempre me dice que no. Nunca ha sido fácil, simplemente le puse corazón. Dice que nada es fácil, Siento que nada es fácil. Sacré mi cabeza y una corona que dice que avance, porque el mundo dispara mis sueños y siempre me dice que no. Nunca ha sido Alcanzado un fanático fiel, pero me importa que la letra salga del papel y pintar vida con el pincel. A veces siento que estoy reforzando mis paredes. Déjame volar y no pongas más redes, déjame gritarlo, no me censures. Sigue tu propósito y no lo dudes. Sigue gritando más, sigue cantándolo. Y aunque no entiendan, sigue adelante, bro. Sigue el ejemplo y no las palabras, no. Sigue pensando más, sigue callando más. Con un gobierno que nos roba y nos vende paz, que se jactan de mentiras y nos anestesian. Nos dicen que la vida es una fiesta y llena tu cabeza de cerveza. No me interesa hacia. Si Sigo haciendo levitar letras como un mago Y más siguen creyendo en lo que hago No tengo dinero, pero si sí un buen año Ustedes son la plataforma Volví hasta aquí, pero más brillante Con palabras de acero diamantes Dispuesto a ponerme los guantes Dispuesto a ponerme los guantes No escucho personas huecas uh -huh. Mi corazón es fuerte, mi mente es viajera Mis maletas llenas, tengo el alma afuera Esta es mi carrera, uh -huh. Derribando barreras, no tengo fronteras Solo un papel en blanco, disparando en el blanco Estoy luchando a muerte, pero no creo en la suerte Estoy luchando a muerte, pero no creo en la suerte Dicen que nada es fácil, siento que nada es fácil y en mi cabeza, hay una corona que dice que avance eh. Porque el mundo dispara mis sueños y siempre me dice que no Casi ha sido fácil Y le puse con eso Dicen que nada es fácil todo que nada es fácil Mr. Oh, oh, oh. ya yeah. en el beat La vida es un proceso No es fácil pero Avanzamos un Nuevo respiro Merloy